Now, here's your Pentagon Channel report. Keep it right here for military news and information throughout your day on the Pentagon Channel. I'm Sergeant Jeremy Ross. Pentagon Channel Report for deliberate humanitarian aid. The ship pulled into port of prince Haiti, April 9, to begin delivering medical care to the island nation. The vessel is scheduled to visit Antigua, Barbuda, Colombia, the Dominican Republic, and El Salvador during her current. The President of the United States. La podría promover políticas anticubanas a través de organizaciones no gubernamentales. En América Latina, cuanto menos injerencia haya Estados Unidos en la región, mejor. esta información, Rolando, te pedimos que te quedes con nosotros. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del ministro de Interior y e Justicia, Tarengel Aysa. A la gente, para que se sume al llamado de estos fascistas. Ahora, ¿cómo van a negar el apoyo que tiene el presidente?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 El gobierno de Brasil descartó la instalación de bases militares nos informa ahora desde Santa Cruz, Bolivia. Allí sigue la reunión de ministros de defensa de las Américas. 30 países han tomado decisiones importantes, sobre todo en temas de presupuesto militar y además buscando la opción, aunque parezca contradictorio, de construir un camino de paz en Latinoamérica. Una travesía de 21 días arribó esta tarde al puerto de Mar del Plata donde fue recibida por una fiesta popular para celebrar su retorno al país, luego de estar retenida ilegalmente en el puerto de Tema, en la República de Ghana, merced a una demanda del Fondo Buitre ante la justicia de ese país africano. Familiares de la tripulación, miles de turistas y militantes populares se congregaron en el puerto marplatense para... para dar la bienvenida a los marinos y celebrar el reencuentro después de más de 80 días de odisea. El buque comenzó su ingreso al puerto de Mar del Plata cerca de las 17.30, momento en el que comenzó a desplegar las últimas maniobras previas al atraque que se concretó a las 18.00. La bienvenida estuvo a cargo de la Guardia del Mar de Mar del Plata, un grupo de paracaidistas que portaba la bandera argentina y la orquesta de la Armada Argentina. A partir de las 20 está previsto el inicio del acto oficial en el que la presidenta Cristina Fernández dirigirá un mensaje que será difundido a todo el país a través de la cadena nacional de radio y televisión.